Hoy es el Día Mundial por el Trabajo Decente. Y hemos creído imprescindible el grupo parlamentario unidas podemos acompañar estas jornadas de movilizaciones sindicales en, en todo el mundo con la presentación de una proposición no de ley sobre las medidas a adoptar para proteger a las familias trabajadoras de las consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo a consecuencia de, de la guerra de ucrania y las consecuencias que ha tenido en la subida de la energía y la, el, el consecuente aumento de de, de la inflación, ¿no? todo ello sumado a lo que ya arrastrábamos de los efectos de la pandemia. Como saben... El Gobierno de España ha venido trabajando pues, de una forma muy intensa bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo pues, para ir subiendo el salario mínimo interprofesional eh, y ahora pues creo que tenemos que felicitarnos del importante incremento que ha habido en estos presupuestos generales del Estado de las pensiones de jubilación, un y 8,5%. También un importante avance, la mejora en las prestaciones eh, por desempleo, que se va a dejar sin efecto la reforma restrictivas para reducir las prestaciones por desempleo que hizo el Gobierno del Partido Popular. Eh, también se han acordado importantes incrementos en el ingreso mínimo vital o la subida de los salarios de los funcionarios, que prácticamente en 15 meses, eh, entre lo que queda de este año y enero del 24, pues eh, la intención es subirlos un 9,5%. ¿no? Eh, y todo esto pues, contrasta, estamos muy preocupados, con una actitud eh, por parte de las patronales de permitir la devaluación de, de los salarios eh, al frenar todo el, todo el proceso de negociación colectiva, que está ahora mismo bloqueado, y a pesar pues, de la evidente pérdida de capacidad adquisitiva de esa evaluación de los salarios, pues seguimos sin tener unas noticias en, en el sector privado que puedan equipararse a las buenas noticias que se están dando para todas las pensiones o salarios que proceden del de sector público. ¿no? Ya saben que los bienes de primera necesidad, el gasto de los hogares, ha incrementado mucho por la inflación, aproximadamente un 18%. La irresponsable subida, por parte del Banco Central Europeo de los intereses, de los tipos de interés, pues puede provocar hasta un incremento casi de un 35-37% de las cuotas de préstamos hipotecarios medios de las familias españolas y eh, por eso queremos plantear una serie de medidas eh, contundentes. ¿no? En primer lugar, eh, la subida del salario mínimo eh, hasta ese 60% del de salario eh, medio europeo, que queremos que en este momento es un mínimo de 1.100 euros. Eh, también eh, queremos, en esta proposición, eh, plantear que el Gobierno tiene que eh, ponerse a trabajar por la importancia de un acuerdo de negociación colectiva entre las distintas organizaciones sindicales y empresariales, y emplazar a los agentes sociales para que incentiven la suscripción de un acuerdo de empleo y negociación colectiva verde, que incorpore medidas alineadas con la transición ecológica, con la eficiencia, la movilidad sostenible, eficiencia energética y la participación de las personas trabajadoras. También animamos al Gobierno a que se adopten más medidas para eh, revertir los recortes introducidos por el Partido Popular en materia de protección por desempleo y la imprescindible adopción de medidas para proteger a los deudores hipotecarios más, eh, más eh, vulnerables. ¿no? Hemos querido presentar hoy esta iniciativa, ya les he dicho, porque coincide con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Hoy día, las centrales sindicales, lideradas por las comisiones obreras y UGT, están celebrando concentraciones en las sedes de las organizaciones patronales en toda España. A esto seguirá la celebración de asambleas para incentivar el llegar a un acuerdo a un acuerdo de negociación colectiva diálogo social entre los días 14 y 28 de octubre y finalmente pues una movilización el próximo 3 de noviembre en Madrid eh, para conseguir desatascar este bloqueo que está bueno pues llevándonos una situación de devaluación de los salarios que puede limitar eh, los efectos positivos de todo el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno. Y esa es la intención fundamental de esta iniciativa. Y, además, bueno, pues saludamos el esfuerzo de los sindicatos en la mejora de los derechos de los trabajadores y el acompañamiento que los sindicatos están haciendo para conseguir que este Gobierno vaya mucho más allá cada año y garantice mejores condiciones laborales, salariales y prestaciones a las familias trabajadoras de este país.